Está la Valentina, hoy vamos a salir por la gran cachiva. Ahí con mi amigo Tato, Agustín. Ahí ya está la tripulación, ya estamos todos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos depara el río hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy para el río de la plata el río mancho del mundo estamos acá con la cachiva llegamos la valentina por la cachiva está Agustín, limoneando el tato atrás vamos ¿Eh? a que nos prepara agua hoy río Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes reyes de Berizo comunícate al teléfono 2215 92 17 46 la unión pesca presenta su nueva parrilla cactus muy práctica viene en tres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 Tenemos otro pescadito. Vamos, ah, no, mira cómo corre ese. Ah, eh. peñito no, pescador. Hermoso pescado, amigo. Mirá cómo no, corre vamos. abajo el agua. Muy clarita el agua. De primera. Hermoso pescado, amigo. Espectacular. Espectacular. Listo, lindo pejadito, veo. Listo pejadito. Bien, amigo, bien. bien. Ahí venimos. Bien ahí, papá. ah, bien ahí, esa bollita. Aquí los pejadito traemos. Vamos. No vamos a pelear. Hermoso. Hermoso pejerrey, eh. Hermoso pejerrey, amigo muy bueno, la verdad bien papá, bien ahí vamos, de vamos, el cachiva vamos. team ahí sacando, clavando un pescado tras otro, vamos mirá lo que es, este sí. doblete de neocordiciero acá, voy a ver lo que a cachiva ahí tenemos otro pescadito bien ahí la, la primera bollita hermoso vamos vamos seguimos sumando eh Listo. bien nivel, eh lindo seguimos amigos. Ahí venimos otro pescadito con agua, muy agua. Bien, amigo! Bien, amigo, gracias. Una estamos a papá.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 bárbaro, espectacular. Seguimos. Había que tenía apretado, no me acuerdo más. No. Bueno. Sí, esa ya Está fue de juego le saca. Pescado muy, muy combativo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 Espectacular, seguimos en La Picasa. Acá, con los servicios de excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini. Bueno, ni alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el pique. Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos.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 Acá lo voy a haciendo. Primer pescadito para mí. Ahora les voy a contar points. Sanito gordo. Gordo, eh, mira. Yo creo que.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 Chiquitos, pero muy lo mudos, muy gorditos. Y bueno, estamos achicando un poco de al suelo y, y todo a fondo, y lo más lejos posible. Bien, buenísimo. Bueno, ahora llegó la hora de comer y después vamos a ver ¿Vamos cómo a ver sigue. mucho la tarde, falta mucho la tarde. Mira, Mira lo que es esto. Mamá. Tremendo, tremendo. Mirá. Ojalá se lo pudiéramos probar por la cámara, pero bueno. Te enseño. Te enseño. Espectacular, terrible, de primera Y bueno, de esto se trata la pesca, amigo No solamente pescar, sino pasarla bien acá en Compañerismo Buen almuerzo, con todo un poquito <risa> Tenemos todo, de todo, de, de todo ¿ves? Y un buen vinito No se olviden de eso, de pasarla bien cada vez que vayan a pescar, eh peleado tanto, tenía doblete mirá que eh? doblete de medida ¿eh? espectacular mira que lindo doblete malo che malo es ¿eh? venía a la caña tuc, tuc, peleando continuamente ¿eh? bueno vamos a seguir pescando triplete hermoso triplete pero bueno no es el tamaño que buscamos pero es así constante el pique de este tamaño está infestado el pescado como pueden ver un pescado gordito mirá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 24 73 11 en Facebook Excursiones de Pesca Embarcado.